Una situación esta, la de la sustentabilidad, que ya no, no, no pareciera ser un tema lejano, ¿no? Es algo que viene para quedarse. Hay discusiones aquí en nuestra provincia muy amplias sobre el agua. Este, pareciera que se van a, a empezar a discutir en serio qué hacer de aquí en adelante porque empieza a complicarse cada vez más la situación, ¿no? Sí, sí, tal cual. El, el, como bien decías, hoy el eje eh, sostenibilidad es transversal. El plan estratégico vitivinícola que, que tiene la vitivinicultura argentina justamente habla de una vitivinicultura sostenible y diversa. Y la sostenibilidad se da en, en, en, eso, en tres en tres valores o en tres temas principales. La sustentabilidad social, la sustentabilidad económica, que es obviamente la, la, la, que, la que todos conocemos, por decirlo de alguna manera, y la sustentabilidad o la sostenibilidad ambiental, que en el caso de nuestra, de nuestra vitivinicultura, de nuestra región está totalmente atravesada hoy por un tema fundamental que es la escasez de agua. Uh -huh. Hoy, eh, que las empresas sean sostenibles desde el punto de vista social, ambiental económico, es el, es el, el eje de trabajo y es hacia donde va hacia toda la vitivinicultura. Y bueno, y quedó también de manifiesto en esta presentación que se hizo el lunes uh -huh. eh, de las grandes capitales del vino, donde, donde la, la vitivinicultura en general de todos los países... Va en esa línea porque claro. no solamente es una, es un, una propuesta de trabajo del sector, sino cada vez un requerimiento más fuerte de los consumidores. Entonces, lo, los productos que no sean sostenibles eh, a la larga eh, van a quedar eh, en, en, en el tiempo probablemente fuera del, del, del sí. mercado. Esa es un poco también la temática. Carlos, y como parte justamente de estas grandes capitales del vino, ¿qué se encuentran en el mundo? ¿Es un panorama similar eh, con el tema del agua puntualmente...? Eh, ¿O quizás en algunos otros sectores vitivinícolas disfrutan quizás de, de otra situación? No, okay. es, es una problemática transversal. Lo del agua, lo que tiene son diferentes gradientes, quizás. En una vitivinicultura como la nuestra, eh, donde el clima es seco, la, lo, lo que está pasando justamente es la menor disponibilidad en todo lo este argentino, lo estamos viendo desde Salta, incluso hoy desde jujuy que hay algunos viñedos, hasta, la, hasta las provincias patagónicas estamos viendo menor disponibilidad de agua y en las vitiviniculturas más húmedas, o por ejemplo la vitivinicultura francesa o, o ese tipo de vitiviniculturas, también se está dando una, una menor cantidad de agua y una, menor, eh, o sea, hay un mayor, una mayor presión, una, un, una mayores grados o mayor temperatura. Eso está alterando uh -huh. también eh, incluso la forma de hacer vino, las, las características y las cualidades. Estamos en uh -huh. un proceso, o sea, esto no es de un día para el otro pero es lo que estamos viendo, y lo otro que también es importante que se está viendo es que a nivel geopolítico, eh, gran, o gran parte de los requerimientos van a venir por el lado eh, de, de protocolos, de eh, normas más bien ambientales, uh -huh. y ya, no tanto, quizás van a estar también las cuestiones arancelarias, pero lo que se está empezando a ver es que la Unión Europea, los distintos países están empezando a, a poner de manera genuina en algunos casos y de y, de barre y en otro caso de, de a modo de barrera para arancelarias cada vez más requerimientos ambientales entonces es un tema que hay que abordar es un tema que hay que trabajar la vitivinicultura argentina es una vitivinicultura de por sí que se utilizan muy pocos insumos, porque una viticultura eso de, de clima seco, uh -huh. pero bueno, el, el problema que hoy estamos teniendo es la necesidad de justamente de mayores inversiones a nivel finca y extra finca para claro. hacer un mejor, mejor aprovechamiento y una mejor utilización del agua. Y yo pienso en el agua, Carlos, este porque me parece que es el factor obviamente fundamental, bastante, bastante obvio lo que manifiesto, pero no es lo único, ¿no? Cuando hablamos de sustentabilidad, imagino que habrán otros procesos que ustedes tendrán que tener presente para hacer del vino justamente un producto que pueda encajar en ese mundo económico que se viene. Sí, bueno, el, el otro punto es, es la sostenibilidad económica, es decir, las empresas tienen que ser, tienen que ser rentables, en, desde ese punto de vista hay varias herramientas a nivel macroeconómico, nosotros eh, hoy estamos trabajando desde la Corporación Vitivinícola en la eliminación de los derechos de exportación, uh -huh. en herramientas de financiamiento, y el otro punto también es la sostenibilidad social, donde lo que estamos viendo sí. es que se viene un proceso que ya se está dando, de mayor tecnificación, que lo que va a hacer es utilizar menos mano de obra en la producción de uva, todas estas sí. tareas, estos laboreos de cosecha, de desbrote, de podo y demás, van a un proceso de menor utilización de mano de obra y de una transformación a la utilización de servicios, es decir... Lo estamos viendo en el caso del enoturismo, hoy la cantidad de, de gente que emplea el enoturismo en el tema de servicios, de hospitalidad, de transporte y demás, uh -huh. eh, eso también, o sea, hoy lo, lo graficamos a, a nadie o, o es ya es muy difícil a una persona que en el 15 de enero con 40 grados de calor esté llevando un, un tacho de uva de, de 30, uh -huh. 40 kilos, entonces... Hoy los procesos van por ahí. Argentina necesita mucha inversión, necesita también condiciones macroeconómicas, eh, pero el, el, el camino es en lo social, en lo ambiental y en lo económico, en eh, las tres formas. ¿Tienen previsto alguna reunión con alguien del Gobierno Nacional en los próximos días? Usted hablaba un poco de esta cuestión arancelaria, de encontrar algún beneficio para el vino, como encontró la soja, por ejemplo, hace no mucho tiempo atrás. ¿Tienen alguna expectativa creada, alguna reunión por, por delante? Sí, tenemos justamente el, el próximo lunes una reunión con el secretario de Comercio de la Nación, con Matías Tombolini, porque estamos teniendo, ya esto hablando muy de corto plazo, dificultades con, el, con los nuevos sistemas de importación de insumos. Hoy hay empresas, sobre todo empresas proveedoras de la industria vitivinícola, como tapones, como botedas, como corchos y demás, que están teniendo problemas con este nuevo sistema de importación de insumos. Entonces, eh, como sector estamos trabajando y gestionando, porque se están parando líneas de producción, eh, estamos de cara a una nueva cosecha, eh, ya el, el proceso ya está entrando en su etapa final y la verdad que, que está, no están entrando las importaciones de insumos mm. básicos como tapones, están faltando algunas materias primas dentro de las líneas de producción de algunos elementos que usa la industria vitivinícola y lo otro que estamos gestionando fuertemente es la quita de los derechos de exportación. Estamos en un proceso, eh, después un récord de exportaciones en el 2021, eh, en una caída de exportaciones en el, en el 2022, y claramente este atraso cambiario se tiene que compensar con algo. Uh -huh. Es difícil una devaluación, lo entendemos, pero eh, hoy la vitivinicultura tiene un derecho de exportación de 4,5%, creemos que eliminar eso eh, sería un gran aliciente para, para potenciar y para, para que de vuelta las exportaciones vuelvan a crecer. Uh -huh. Lo último que le consulto, Carlos, teniendo en cuenta la, la importancia que tiene Brasil ¿no? Este, como socio comercial de la Argentina, ¿qué expectativa le genera el triunfo de Lula este, a ustedes? Bueno, es un tema que hay que eh, ir viendo eh, paso a paso. La verdad es que o sea, por un lado Brasil es uno de los cinco principales mercados del vino argentino, eh, es un mercado importante. Brasil con, con Bolsonaro venía con una política sobre todo de apertura del Mercosur, de ir a, hacia mayor apertura una rebaja de los de lo que, es el, lo que se llama el arancel externo común, es decir, del, del arancel que se cobra eh, para el ingreso de vinos extra Mercosur, a, a, pues justamente al Mercosur, y hay que ver si Lula va, va a seguir en esa línea, eh, en una política más aperturista, por decirlo de alguna manera, Ajá. siempre haciendo referencia a nuestro sector, o va, va a tener una política más centrada en el, en el Mercosur. La verdad que... Hoy no lo sabemos, sí veníamos de un proceso, insisto, de, de, de Bolsonaro, donde se estaban cada vez abriendo más el, el Brasil hacia el Mercosur, Brasil lo otro que tiene también una política impositiva muy fuerte, los vinos son caros en Brasil, pero pues tienen muchos impuestos, hay Ajá. que también ver ahí si se, nosotros habíamos Entonces, empezado se a trabajar con, algo. Con, con la Cancillería, y, y bueno, creo que son todas cosas que... A priori no se sabe, hay otro foco también que es el acuerdo con la Unión Europea, Brasil eh, es el principal socio del Mercosur en términos económicos y lo que disponga o lo que haga va a influir, así que bueno, yo creo que hay que estar atentos, hay que trabajar muy cerca, eh, cerca a través de la Cancillería. Y, y ver qué va, qué va a hacer, porque desde uh -huh. el punto de vista vitivinícola, Brasil es, es fundamental. Claro, Así claro, que sí. no, hoy, no los, hoy no lo tenemos de, del todo claro, estamos ahí un poco atentos a ver qué vaya a decir, porque también entendemos que, si bien en el, en el Ejecutivo eh, ganó el Partido de los Trabajadores, claro, en, el, en el caso del Legislativo está un poquito repartido. Así que uh -huh. bueno, hay que hay que ver ahí los equilibrios y estar, estar muy atentos.